Felicitaciones por el triunfo, un, un triunfo contundente, días de Tupac. Sí, bueno, contentas, se, se nos dio bien estos tres sets y felizmente logramos la victoria. Eh, se demostró una mejoría muy notoria el partido anterior de Cristal, que lo ganaron. Eh, ¿En qué nivel crees que hoy, por hoy, está Géminis? Bueno, yo creo que, que estamos en mejoría, yo creo que estamos ya cada vez adaptándonos más eh, todavía creo que nos falta un poco más que dar. Esperamos que en esta segunda vuelta que pronto va a empezar, pues demos todo de nosotros para, para estar al 100%. Eh, ¿Sientes que hoy el árbitro te jugó un poco en contra con tus armados, aparte que te metió María? Bueno, creo que se equivocan, me molesta porque a veces ya repetido repetitivamente, entonces claro que me, me fastidia. Pero eso no influyó en para nada en el juego. Eh, lo a hacer un tra buen trabajo y ganando este, este partido. como te sientes hoy en el armado de Géminis? Esta nueva experiencia con Géminis. Bueno, me siento muy bien. Es un equipo que también estamos aspirando a los primeros puestos y a seguir trabajando y a, a luchar por el primer lugar. Y viene Deportivo Banca para cerrar la, la, la etapa. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto de ellos? Sí, bueno, es un equipo que, que viene trabajando bien. Al entrenador lo conozco de mucho tiempo. Y bueno, va a ser un partido duro por momentos seguramente. Ojalá que, que juguemos bien y logremos ganar. ¿Qué esperan de esta segunda etapa para Bueno, va a ser una etapa dura. Ya van a ser los partidos más intensos. Y simplemente jugar cada partido como se debe, dando de todo de nosotros y recuperándonos para seguir jugando día a día, ¿no? Muchas gracias, gracias. Bueno, hasta luego.